Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Miren, ya son las 7.45 minutos, ¿verdad? Sí. En la mañana. Fíjense, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, INTRAN, creado con la Ley 63.017, 63.17, sí. está desarrollando, está poniendo en manos de la sociedad dominicana un, un programa, una... Una campaña de concientización de concientización titulada o llamada Tómatelo en Serio. Si tomas, no manejes. Es esto. Para ello, para hablar de esta campaña, para hablar de otros aspectos, están con nosotros la ingeniera Kendra Montilla. La ingeniera Kendra Montilla es encargada de Seguridad Vial de Intran. Es esta dama elegante que ustedes acaban de ver ahí. Y está con nosotros también el mayor Ricardo Uribe Pérez, de la DGC del Caballero, que antes era AMET, ahora se llama Dirección General de uh -huh. Seguridad, Tránsito, Seguridad, tránsito de todo eso. Así que con ello vamos a conversar. Buenos días, Buen gracias día. por acompañarnos. Buen día. Me llama mucho Buen la día. atención porque uno de los grandes problemas que tenemos en este país, y yo soy de lo que digo, que si quieres conocer una sociedad... Sale a la calle a ver cómo maneja su gente. Eso te va a indicar qué clase de personas son. No, nosotros son para brisas. nosotros es muy difícil porque para nosotros la forma de manejar nos retrata como gente con poca educación, con poca formación. Pero bueno, hábleme de esta campaña. Así es. Buen día a todos. Gracias por recibirnos en su espacio. Efectivamente, desde el INTRAN, conjuntamente con la DGC, estamos desarrollando este programa de concientización nacional para que los ciudadanos conozcan lo que establece la ley 6317 respecto a conducir bajo los efectos de alcohol. Queremos que todos eh, practiquen la ley, que se apeguen a lo que la ley establece y que comiencen a interiorizar, a recibir ese, ese mensaje de forma positiva para que se sumen de forma activa todas las acciones preventivas que está realizando el Intran para salvar sus vidas. En este caso, con relación a la conducción en estado de embriaguez. ¿En qué consiste eh, la evaluación de? Bueno, vamos primero, ¿qué es la alcolemia? O sea, ¿En qué consiste esto? Exacto. La alcolemia es el grado de alcohol que tiene un individuo en su organismo. Es el, la cantidad de alcohol que una persona tiene en su cuerpo. Esa es la alcolemia. Este para los que puntos, ahí, exacto, para los puntos de revisión. De la alcoholemia se usan los alcoholímetros, que son esos equipos Exacto. que tenemos aquí. El alcoholímetro hace un proceso de alcoholimetría para determinar el grado de alcohol que tiene esa persona. O sea, un tenemos. Medidor, exactamente. Un básicamente. Exactamente. La, la alcoholimetría es un análisis físico o químico que se realiza para conocer cuán intoxicado está la persona. Entonces, Entonces ese alcoholímetro realiza un análisis de alcoholimetría para saber la alcoholemia que tiene la persona entonces eh, estamos claros en dos puntos somos, el, somos uno de los países donde más accidentes ocurren donde más muertes hay por accidentes 3, y, pico de personas. y también que el principal problema de esos accidentes es el alcohol esos dos puntos estamos claros con esta medida del alcoholímetro se piensa reducir ¿Ustedes creen que es posible reducir eh, la muerte por accidente y reducir los mismos accidentes con esta medida de los alcoholímetros sin tomar en cuenta otras cosas que están detrás? Sí, lo primero que tenemos que destacar es que como país no tenemos datos con relación al factor alcohol. Exacto. Okay. Con la entrada del 911, sí ya se inició la recolección de datos con el tema del alcohol, porque okay. en el levantamiento que hacen los técnicos dicen si hay presencia o no de alcohol. Okay. Pero determinar si el alcohol fue el factor fundamental del de accidente de ya son, exactamente, son otros, otros análisis que deben de hacerse. El tema de los puntos de revisión a través de los alcoholímetros viene a apoyar esa fase de eh, evitar que el alcohol siga siendo un factor. Eh, nosotros podemos eh, mencionar muchísimos accidentes de tránsito o incidentes y ver que están involucrados, eh, involucrado el factor velocidad, También. pero la velocidad, la, el 90% de las veces está asociada con alcohol, sí. entonces sí podemos decir que el alcohol está presente dentro de la mayor parte de, de nuestro problema de accidentes de tránsito y obviamente este proceso de revisión es preventivo. Estamos tratando de, primero, evitar que la persona que está conduciendo bajo los estados, el estado de alcohol siga su camino y pueda provocar algún tipo de, de, de incidente dentro de la vía, o que el que ya pasa por el punto de revisión y ve todo el operativo que se está haciendo pueda ser persuadido y evite ya. manejar en A ese ahí estado. Ahí tengo una preguntita para el mayor, eh, Uribe Pérez. Sí. Hay muchos incidentes que se han presentado con Ciudadanos y la DGC en el ejercicio de sus funciones y vienen momentos un poco eng engorrosos, con, incluso hasta violentos. En este caso... Se ha educado a los miembros de la DGC para el trato y, y, y también la conducta a seguir, porque no hay cosa más guapa y más grande y más borracho, héroe que un borracho. Un borracho. Ah, Dios, Entonces, pero claro, esto demanda mucho. varias etapas. Sí, la DGC ha sido preparada para... para el, tema, leo, ¿no? el tema alcohol e individuos es muy delicado. Sí. Como usted dijo, el que está alcoholizado se siente un superhombre, una supermujer. Sí. Y con respecto a este tema, hemos estado entrenándonos desde el año 2017, desde que se implementó la ley. Yeah. Hemos, eh, nos hemos entrenado en, con agentes de la policía de Búfalo, Nueva York. Estuvimos en México, en la ciudad de Mérida, México Yucatán, en la ciudad de México, entrenándonos con respecto al uso correcto de estos equipos, y también al operativo en sí. O sea, cómo realizar esos operativos, cómo abordar ese tipo de personas, y cómo gente, tratar a ese ciudadano. Ese entrenamiento también alcanzó a los que van a trabajar en la calle, porque el entrenamiento, te dice, sí. eh, que hizo es usted? ¿Fue a usted? Eh, director, no, no, no. Junto conmigo, eh, junto conmigo okay. hubo otros agentes que estuvieron conmigo entrenándose, y hemos servido como capacitadores Exacto, para sí, la otros idea, agentes la que es, van a entiendo, estar haciendo ese entiendo trabajo. Entiendo perfectamente, cómo no. Eh, ¿Tienes sí, una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el grado, según la ley, permitido? ¿Y, y cómo identificar? ¿Cómo puede uno manejar eso? ¿Cómo se traduciría una botella okay. de ron, sí, una pequeña, un yumbo. O sea, ¿cómo uno puede identificarlo? <risa> sí, fácilmente. Él ¿Sí? quiere que le diga eh, sí. Sí, no, podemos pues, ¿no saber. para... <risa> <risa> Dentro de lo que establece la ley, el conductor privado es 0.25 miligramos por litro en aire expirado. Ese es el conductor privado. Los conductores de carga, transporte de pasajeros, mototaxis, taxis, eh, inclusive los que tienen el carnet de aprendizaje, la tolerancia es cero. Claro. No le es permitido consumir ningún tipo de... en eh, Los conductores privados, sería bueno aplatanarlo un poquito, porque al menos yo no entendí. Conductores, sí, ¿Conductores? Eh, no, sí. No, no, no, no, no, es la cantidad. Sí. Ella lo explicó en sí, términos claro. matemáticos o no sé. Sí, lo, lo pienso explicar. Okay. Y ya para los que son, eh, que usan el, la motocicleta de manera privada, el grado es 0.10, sí, pero los motoristas, lo que lo usan de forma privada, para su uso personal, su uso personal. Sí. si están dando un servicio, es cero. ¿Los concheros no pueden? No pueden, cero. no pueden. Ningún, ninguno, ningún concho, ni motoconcho, ni concho de, de carro. No Tiene una razón cuatro, porque cuatro. tú estás poniendo en riesgo a otro. Claro. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo se traduce ese grado de alcohol en aire expirado? Se traduce en que cada persona debe de conocer su cuerpo y debe de saber cómo su cuerpo reacciona ante el alcohol o las diferentes bebidas con alcohol que existen. Todo va a depender si es hombre o mujer, cuál es el peso que tiene esa persona, la edad, si es asiduo tomando alcohol, la condición física eh, influye mucho, el, el hígado es el responsable de todo principal de metabolizar para expulsar el alcohol. Si tú tienes problema en el hígado, probablemente vas a tener problemas y el alcoholímetro va a registrar un, un grado más alto. Eso quiere decir que, por ejemplo, Sócrates, que tiene, un, eh, tiene más libra que yo y es mucho más alto que yo, si nos tomamos cada uno una pequeña, puede ser que a mí me afecte más que a él. O exactamente, él. exactamente. Sí, y, tú tú por ejemplo, la, la relación hombre-mujer, el hombre tiene más agua en su cuerpo, por lo cual tiene más facilidad de diluir el alcohol, porque el alcohol se, se diluye en agua. Y la mujer, obviamente, por eso tiene menos capacidad de resistencia con el alcohol. Es más seguro que el grado de alcohol de la mujer esté más alto tomando la misma cantidad con, que con un hombre. ¿A qué ustedes sí. se refieren cuando hablan de peatón aquí? A los peatones, las personas que transitan en la calle caminando. Se lleva a tener competencia para medir el grado de vieron, los peatones? La claro la que sí. No sé si ¿Qué? vieron, no sé si vieron un, un video. Sí, la ley sí, sí, establece. La ley el, problema, la ley. Pero el, el, el problema de que la ley lo prevé lo que me parece tonto. Bueno, pero. Está no, pero lo prevé. ¿Y realmente. tonto por qué? O sea, pero si la dijese un ánimo para la es que si tú... de tránsito de la gente, de pero los es, vehículos, de la pasiva, es que el peatón que tiene influencia sobre la persona como que no. Lo que el pasa peatón es que tránsito, es no el tránsito, tránsito no es solamente, no, no. Eh, el, el que hay, la ley no es solamente es, tránsito, también es interesante. Tambi el, el, el, el manejo de las vías y peatón además es... el peatón transita. Claro, claro. Sí, o sea, si el peatón que vayas por la calle, entonces... Sí, va sea, por no, la claro, acera, porque no en tu casa, ¿no? Tú te puedes ver no tu no, no, no peatón tu casa. peatón si anda caminando. <risa> okay, Exactamente, el fíjate peatón que anda, que anda, anda por transitando. Calle, anda caminando por, por la acera, o sea, Fíjate, sí. que sí. aquí claro, dice establecen, eh, Mira, aquí incluso aquí, eh, en el versículo que ellos pasan, dice que se le va a hacer la prueba a la persona cuando exista sospecha o conducta, ¿verdad? Que, Exactamente. Que, que, a entender que la persona medio está borracha, ¿Cuál es la razón de esa o sea, Si tú estás so, baleando okay. por la calle ¿Cuál pues es la razón es de que... esa disposición, ingeniera? Yes. Okay. Eh, si nos ponemos a analizar mm -hmm. Dentro de la conducción O del, del tránsito el, el tema alcohol No tiene un punto medio O usted está sobrio O está ebrio por lo cual, si ha consumido alcohol a cierto nivel, no tiene las capacidades para desenvolverse de manera normal. Es decir, un peatón también es propenso, bajo los efectos de alcohol, de provocar un accidente de tránsito. No sé si vieron hace poco en una plataforma eh, digital que se publicó una, un accidente donde un mmm, autobús, chocó a una persona que iba atravesando la calle iba totalmente borracho y la persona se le atravesó al, al conductor y se lo llevó por la delante ingeniera sí. o, o al eh, general, no, no. Mayor. El mayor, gracias, eh, gracias, <risa> Muchas Qué buen gracias tú que, que el señor la escuche, sí. Así que bien. me bendiga. mi las sanciones para quienes incumplan eh, con esta ley del consumo de alcohol por encima de lo mm. establecido, la ley establece cinco salarios mínimos, una multa de cinco a diez, entre cinco a diez salarios mínimos del se impere en el sector 50 público. Mil y no, o sea, Estamos hablando sí. de 50. O sea, desde de 50, 50 hasta 100. le da 100 pesos a para que se compre una chatica. No se deja hacer el análisis. Se lo llevan a un jugador de paz. Cinco. Lo mantienen cuatro horas preso si no quiere. <risa> si, si hacen la prueba y no lo tienen. Y si no quiere, entonces se lo llevan por la fuerza. Sí. Le llevan a un jugador de paz y le ponen 50 mil pesos de miedo. Bueno, no, eh, eh, ese es el tope. Es proporcionalidad excelente de la ley, me parece. Eh. Excelente está eso. Además, eh, habría que ver los niveles de constitucionalidad que pudiera tener el hecho de que una persona sea sometida a un análisis... Uh, sin cumplir o sin tener con uh, certeza de los requerimientos de que cualquier cosa de eso que la vayan a introducir en su boca cumpla con los requisitos ¿Cómo? de higiene que tengan que tener y supongo que con eso ellos se van a preocupar porque eso es un, un asunto de aspecto constitucional porque eh, la constitución protege ese tipo de, de acciones ¿Cómo, cómo funciona? vamos a, a un poquito de su inquietud claro, vamos adelante. a explicarle el procedimiento en sí cómo van a ser estos puntos de revisión. Estos puntos de revisión van a ser en las vías públicas, en lugares, días y horas que van a ser determinados a través de las estadísticas. Las estadísticas nos van a decir dónde, cuándo, hacer estos puntos de revisión. Con respecto a su inquietud, si se fija acá, trajimos los alcoholímetros. Vamos a utilizar dos tipos de alcoholímetros. Uno que es el de tamizaje, que es el Usted puede pararse sí, sí, y explicarlo. Puede, puede, hacerlo puede tomar el micrófono mismo, también. Tome el micrófono, por favor. Eh, Sócrates, ayuda. Claro, claro. Bueno. Que Estos puntos de revisión eh, utilizaríamos en la vía entre 100 claro, claro. a 150 claro, claro. metros. Son puntos de revisión operativos altamente visibles. Utilizamos luces bien iluminados. Eh, vallas informativas, tenemos carpa ambulancias, unidades, grúas, motocicletas, es todo un engranaje, para que la ciudadanía se sienta confiado. Allí van a haber un mínimo de 12 a 15 agentes, o sea que esta prueba no se la va a hacer un policía en la calle, ni dos, sino en esos lugares específicos. Y una de las cosas, con tal que usted diga, importante que usted expresó ahorita es que las estadísticas la van a decir lugar y hora y el día y el día Exacto. son cosas bien importantes continúe disculpe sí. bien en este operativo cada agente tiene una función sabe qué hacer son selecciones aleatorias de conductores una vez es seleccionado el conductor es ingresado a una zona segura donde allí le van a realizar la primera prueba con este alcoholímetro que simplemente nos va a decir si hay presencia de alcohol o no en ese conductor. Si no hay presencia, pues simplemente se le va a dar las gracias a ese conductor y que continúe su trayecto. Ahí van a, van a soplar simplemente. No, aquí simplemente se sopla en ese claro. conito que ven ahí, okay. sin necesidad de pegarse. ¿Podemos es hacer la prueba, prueba ahora? Podemos probarlo inmediatamente. Ese venezolano que es alcohol. Mándenme uno de quien sospeche. Ese venezolano que es alcohol. <risas> ¿Puede parecer? No, no, párate, párate. Vamos allá, vamos allá. Bien, es simplemente soprar en el cono, cuando yo le avise un momentito. Toma aire y sopla aquí. Gracias. Tú pareces que en un caso plata un fogón para allá para la guacamole. ahí. Este dio, nos dio negativo. ¿Verdad? El juez le ha buscado. El juez le Ahí le dio negativo. No, ya, ya claro, sí. Le dio ¿Sí negativo. Sí, negativo. Entonces, sí. Sí. en caso de verme dado, ¿también? en caso de que ese conductor que ya fue seleccionado me da positivo, pues se le pide que asegure su vehículo no? y nos va a acompañar el agente sí. que lo entrevistó. Ahí mismo en el, eso, dentro de esos 150 metros vamos a tener una carpa Donde hay una mesa, sillas Y hay un doctor nuestro que maneja este segundo alcoholímetro Que es el evidencial Este alcoholímetro tiene la particularidad Pueden ver acá, tiene un teclado Podemos ingresar la información de la licencia del conductor okay. Tiene una impresora que nos va a imprimir un comprobante en dos copias Uno del conductor y uno nuestro Excelente. Entonces Aquí viene el detalle para, ¿cómo me dijo? Sócrates. Para Mercedes. Sócrates. Mire, tengan en sus propias manos. Eso viene totalmente sellado, higiénico y es de un único uso. Ya, yeah, exacto. Inmediatamente a usted, esto se va a destapar en su presencia por el doctor, el cual siempre lleva guantes lo destapa, se lo coloca al alcoholímetro, le hace la prueba e inmediatamente va al zafacón. Si usted tiene dudas, pues se lo lleva si quiere, pero eso va al zafacón inmediatamente se destapa. Entonces, ya realizada esta prueba, si el conductor no da por encima de los límites establecidos por ley, que ya hablamos de eso hace un momentito, pues la ley establece que queda bajo observación durante cuatro horas. Ahí mismo en el lugar tenemos un vehículo para eso. Esas cuatro horas es para que su nivel de alcohol baje. O sea, Esa es una medida preventiva. Exacto. Si su nivel de alcohol no baja, pues lógico su vehículo va a ser retenido y usted tendría que retirarse en un taxi. Pero la ley también establece que usted tiene una opción como conductor y da por encima del nivel. De que usted puede comunicarse con un familiar que se presente al lugar debidamente documentado, es decir, con su licencia al día y se haga responsable tanto de usted como de su vehículo. Yeah. ¿Tendrán seguridad policial? Una parte eh, preventiva. Eh. Ese el, el operativo consta de un mínimo de 12 a 15 agentes nuestros, de dije, pero también tenemos apoyo de la policía preventiva y dependiendo el lugar, Exacto. pues si hay que pedir SUA, Lince, también lo pedimos. Okay. Porque todo depende del lugar donde vayamos a estar. Gente, el, el, el, la, como es, puede parecer un poco loca la pregunta, como es un asunto de alcoholímetros, si usted lo que está pasado es de marihuana o de cocaína, también lo va a hacer. Ok, hay un detalle. Estos alcoholímetros... Hay gente en la calle sí, no, no, que anda claro, más, claro. más con eso que con el alcohol. Sí, estos alcoholímetros... Las tres cosas. Adiós. Eh, están sí. hechos de una... Eh, material. De un material que solamente, unas celdas electroquímicas, el que solamente responden al alcohol etílico. Ya. La ley prevé también las pruebas toxicológicas, sí. pero ya más adelante, recuerden que vamos eh, aplicando la ley de forma gradual. Hace mucho se dijo acá que la DNCD debía de tener <coughs> las pruebas de campo claro. para determinar el, el, el tipo de sustancia, claro. pero esos reactivos son muy caros, eh, bueno, nunca se han hecho Realmente aquí al ojo por ciento que se dice Aparentemente marihuana, aparentemente sí, cocaína Esto solo me responde sí. al alcohol etílico sí. okay. Ninguna okay. otra sustancia Mayor, un, un televidente que está ahora viendo el programa Pregunta que si hay que firmar la multa Sí, claro, una gente buena claro. Buena. Muy buena pregunta Esto, el comprobante que imprime esto Exige la firma Tanto del conductor como del médico Que realiza la prueba Ya yeah. Pero en su, ahora mismo no se está fiscalizando, estamos en una etapa educativa, okay. Estamos en los, en los puntos de revisión estamos aplicando la ley, todo lo que establece la ley, a excepción de la fiscalización, yeah. pero al momento que se esté fiscalizando, tanto el comprobante que imprime este alcoholímetro como la fiscalización debe ser firmada por el conductor. Eh, Mayor Uribe, Pérez, eh, ¿cuáles son los montos de estas multas eh, para no, no, no. la persona que se encuentre con problemas de alcohol? Todo aquel que violente la ley excediendo el límite permitido por la ley, es la sanción es de 5 a 10 salarios mínimos. Bien. Si una persona a se, se niega, entre a sabemos que a veces. Excesiva, una multa excesiva completamente. No es excesiva. No es, excesiva. Es, excesiva. es no va a hacerlo. Una sí, que 10? Que es 10? no ah, hacerlo. ¿Cuánto cuesta su vida? 50 mil pesos. ¿Cuánto cuesta su vida? La vida, la vida cuesta más. No, pero recuérdate pues que en gente... realidad eran salarios a... mínimos. Que, sí, sí, puede sentarse uh -huh. mayor. Lo que eran salarios mínimos. Lo que pasa es que el presidente de la República en un momento dado sometió una ley, aumentó el. Sí, sí, hay que aumentar. A lo aumentó a 10 mil pesos el salario mínimo y eso disparó Ay, las multas exacto. porque el problema es el tema de la indexación sí. porque imagínate tú el, el, la, do, la ley 241 tenía multa de 20 pesos, sí, 20 sí, 20 pero, pesos. y el, el, código, el código tiene multa de Mira, 5 pesos cuando cuando tú le haces un análisis de proporcionalidad a la multa que se establece ahí tú vas a ver que no cumple con ese requisito. Porque el grado de reproche que tú le puedes hacer a una persona por el simple hecho de haber ingerido bebida alcohólica, que sobrepase los límites, que establece la ley y que le ponga una multa de 50 mil pesos eso es más propio de un estado tirano pero, sí, pero eso es, es parte de, de la vista. criminalización no, si ya, ya, ya primaria no cuenta, la criminalización mal. que se da en la formación ah, de la ley está no, bien, pero dinero, todo pero ya, eso debe de cumplir con un principio de proporcionalidad y la yo no he de la lastimado vida. ningún bien jurídico no bueno, lo he pues, lastimado para, para que tú vengas o, y claro. me ponga una multa sí, de 50 mil pesos. Quiero, pero yo simplemente dije porque algo. yo me pasé de trago, o sea, claro, claro en que sé yo qué. No, no. Señora. Yo quiero que aclaremos algo. Ni el intrant ni la dije está haciendo un llamado a que las personas no consuman alcohol. Estamos haciendo un llamado a que si usted va a consumir alcohol sea responsable. Exacto. Sí, claro. Eso si usted tomó la no decisión maneje. de consumir alcohol, no maneje. Sí. Hay ah, muchas alternativas. Usted puede llamar a un familiar que lo busque en el lugar donde está, se puede ir en un taxi, puede tener un conductor designado. Eso, entonces, de la multa, pero es que, que no, si la persona considera la, que la con multa es muy, al muy alta, entonces tiene que cumplir la ley. ¿Por, ¿Por qué no podemos alcohol. cumplir la ley? Porque Eso es lo que se ve como una especie de amenaza para que la gente se restrinja. De, de Yo entiendo borracho, que el, el proceso mira, debe de ser 50-50, hay muchas familias que han quedado mutiladas eh, por gente borracho en la calle. Y no por quiere? gente que no bebe también. Yo entiendo que, que todo proceso hombre. como este debe de haber un 50-50, un 50 del Estado de garantizar sí, claro. la seguridad de los ciudadanos y un 50% de responsabilidad. En aplicar la ley. ¿Hasta Correcto. cuándo estarán realizando la campaña de concientización para poner ya en ejecución lo que tiene que ver con la fiscalización y el tema de las? Mujeres? Hasta tanto la ciudadanía no tenga conocimiento del proceso no se va a fiscalizar. Ya hicimos el, la, el, la campaña educativa se hizo en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ya estamos casi finalizando en la zona del Cibao. Nos trasladamos al este, el sur y comenzamos a fiscalizar. Muy probablemente el primer trimestre del año ya estemos en la fiscalización sí, va a en diciembre, se, se va a aplicar en lo, el, pro, el proceso se está haciendo se está implementando, lo que no se está haciendo ah, es la fiscalización el proceso de supongo que se va a comenzar en marzo ¿eh? <risa> <risa> claro, uno, hay, hay estos operativos <risa> se van a implementar en todo el país en todo el país, todo el país. Todo el país. a nivel estaremos nacional aquí en la región nordeste y, Ay, es es bueno que no lo digan para, para No, no, que no, no es, lo, es lo que digo Primero vamos a terminar no, la campaña Educativa para luego iniciar de no, Eso va en julio o en agosto Eso va que ser. Después no, de las elecciones. No, Bien mis no, amigos, no, agradecemos no, agradec gracias. La presencia no, no, Tanto de la ingeniera Kendra Montilla y del mayor Ricardo Uribe Pérez gracias, de la DGC gracias, La ingeniera gracias. es del Intran Y el mayor es de la DGC Lo que era antes Amén. Ellos han venido para mostrarnos esta campaña, tómatelo en serio. Si tomas, no manejes. Y si decides tomar, que sea agua. Muchas eh, gracias eh, eh, eh. a los choferes de ah, cambio. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias gracias, señora, gracias, señor, gracias señor. a ustedes, las ocho. Con, con, con esos wiki de Marta triido. que hay. Tú te eres loco. Tú eres. Te <risa> te te digo, te agua, no, que está, eso, está, eso está bien. Prevención. Vamos a ver los guatsados. Esos prevenir, que les gustan tanto, amados. Estamos cansados. Vamos a ver lo que Vamos a ver qué nos dice la gente. Carolina, vamos Carolina Bueno, nos dice José David Cruz desde Nueva York. Dice, desde Nueva York, dice, buenos días, qué deshonra. Eh, de síndico. Ay, por Dios, así no. Ay, así no. no. no, no ah, quítelo, Vamos, continuamos. Quítelo. Arlington ah, desde Washington DC nos Ajá. dice: Buenos días, felicidades por su programa. Eso da vergüenza. Dos figuras públicas, cómo se pelean. Elvi Cruz desde es Pimentel. El Pimentel, abrimos. Elvi Cruz, ok. Ah, gracias video. por su mensaje de buenos ah, días. Hay un video. No nos envíen videos, envíenos textos. Juan no Antonio Vicente ahí. desde La Peña dice: Para Yayanes. And, tiene mucha razón, amado Por ahí es que va el asunto Para Yayán Antonio Vicente El Papa de Penelope no Hoy a las ¿Qué es lo que se refiere? Eso Es un premio. Certificado eh, la, el premio de la juventud. del Ministerio de la, eh, de la Avenida Libertad. Del Ministerio del Pro. Ajá, una, es? una joven de aquí de San Francisco, va, va papá. Tati de San Francisco, eh, acá no escribe. Buenos días, Miguelín es un freco. Sácala del no, aire te... porque no tenemos por que llegar a extremos, Hernández. No. violencia. Con respecto eh? al ayuntamiento, caben los dichos siguientes. Burro no come bizcochito, la mona aunque se vista de mona, mona se queda. Esta institución le queda mu grande a muchos que están allá. Sí, pero el hábito hacia, no hace El monos, doctor Armando dice, ¿eh? no está fácil. Reinaldo Hernández de Osto nos dice, lo que acontece en San Pedro de Macorís, Wow sí. En materia del Ministerio Público, es la renuncia para todo ese basural de Procuraduría, Procuraduría General, encabezado por Jan Alain. La gente está guapa. Continuamos <ríe> con Pablo Vázquez. Buenos días, excelente programa. Pero esa institución no trabaja en la noche y en ese Ahora horario sí es para usted, ¿eh? en que la gente toma más alcohol. Precisa, precisamente, ¿Sí? eh, como les informé, las estadísticas Exacto. es que no va a arrojar dónde el, el día y la hora. Oye, y Pablo. las horas donde más ocurren. Oíste, Pablo. Los Informa accidentes que... son por las noches y, yo, y ahí es que estamos trabajando. Y yo puedo certificar que hace unos días, días había semanas? un accidente y llegaron unidades de la digestión. Llegan sí. me a cualquier de hora. Que sí, ahí. Continuamos. Sí, a, sí, la idea es establecer si soporto, eso, ah, sí. ese punto para entonces trabajar sobre. Ellos o sea, lo dijeron. Sí, pero dije, sí, se sí, trabaja bien, 24 horas. ¿para okay. qué? Continuamos con Jonathan Ríos que nos dice: Acá es común ver. Eh, no, bueno, mandaron un video abajo. Es común arriba. ver a alguien bebiendo. Jonathan Ríos. Jonathan Ríos. El El joven, arriba. Jonathan Ríos. Sí, arriba. Ahí. Es común ver a. Eh, buenos días. Esa campaña es muy buena, pero que se cumpla. ¿Ay? Tuve una situación que me pararon a mí porque llevaba un casco. Porque no Delan no, llevaba, no llevaba casco. Pero delante de mí iba una persona bebiendo y no lo pararon porque mm. llevaba casco. Algo irónico. Acá es más común ver a alguien, a alguien bebiendo en un vehículo que lo detengan, eh, a menos que sea por el marbete u otro documento, pero no dicen nada de la bebida. Eh, Mayor, y... sí. Es que tenemos eh, que recordarle eh, que, y, que y son operativos. Se le explicó eh. que no va a ser uno o dos agentes que lo van a detener exacto. en la calle. Sí. Es exacto. un operativo que se hace y que eh, ahí se van a estar haciendo bueno, las revisiones. La, para esa ingeniera, para ingeniera Kendra y Mayor Uribe. Eh, aquí hay lugares que se expenden eh, bebidas eso, alcohólicas o sea, brasa, eh, para eh, eh, eh, en autos, autos, autos Pero autos, en San Francisco. Sí, sí, sí, claro, claro. hay drive through de bebidas de robes. Sí, sí, no, el pues, sí, sí, sí. y compra claro, su robo. Sí. Pero no carro, puede claro, ser. Claro. Pero es bueno aclarar eh, que puede ser claro. que los demás acompañantes No. De, no, de, de, hombre, no vas no, no, a, a, a no, maquillar esto no, es fijo. Tú y compra, tú va con anda con la novia, no, con la novia de esa noche, tú andas y compra dos cosas. Pues no, mira hay, hay personas que andan ¿Por porque manejando <for> en vehículos de que esa no toman, noche. Continúa. Bueno, que nos vean, que no hay Vamos a continuar, vamos entonces, a continuar. Es vamos con el WhatsApp. <tose voice> Tony, Tony nos pregunta. No salir, pregúntale si eso va ajá. a funcionar para todo sin, sin, sin, sin distinción, sin sí, distinción, para los chiquitos. Chiquito no, no, no, sin sí, distinción, si un diputado, es, es ya, es bueno. ya, ya nos ha pasado, ah, bueno, no, parante, créanos que han tenido que hacerse su prueba y han tenido que cumplir va, con el proceso, el peaje? el peaje de que una gente que llegue, eh, que quizás siente que esté pasado, le pase una papeleta de mil o de 4000 Bueno, a la ima, gente. imagínese usted que todo el proceso de, de los puntos de revisión van a estar siendo grabados. Ver, exacto. Van ah, a estar claro, muy importantes. Ah, los todo, agentes ah, tienen oye, cámaras todo, corporales. Ah, que se va a grabar no la cosa, ¿no? No pues Los agentes pasar. tienen cámaras se se va corporales. A no va a bien, ahí está. Muy no bien, continuamos. Excelente aclaración. Sí. Nos sí. escribe desde Estados Unidos a eh, nuestro amigo. Nos dice buen día. Me dirijo a ustedes para pedirles excusa por la foto de ayer. Sí, no vayan a pensar ahí. que soy cual... soy un la hombre foto, responsable sí. y resp respetuoso. El hombre Comiendo. No, pero no hay problema. <tos> Disculpas, Carlos Burdier, desde Acá Paz estamos en Navidad. <risa> Ramón Flores desde Vista Vistalvalle nos dice, siento vergüenza ajena ver el comportamiento de la sala capitular, Otra vez. Otra vez. las Prohibitor... diferencias políticas tenemos que expresarnos, pero debe de hacer con respeto y democracia, no tomarlo personal. Hay muy, hay que actuar con mucha educación, ya que somos un espejo a la juventud. Ramón, y no se puede tomar ahora. Saludos, manejante. Ramón, valle Juan eh, nos escribe. Buenos días. Han montado unos reductores. ¿Cuál es el objetivo de desbaratar los? De no, eso, que de que que de con, eso es para Pero que la, la gente ande con, ese para, no no no. para que es precisamente para los reductores se colocan para que la gente pueda correr más. De hecho, de hecho una persona sí, en, en un momento, unos eh, Vibraline se llaman, sí, eso es me, me dice: Vibraline, oh. me dice, da, acelera, sí. acelera, que se pasan más cómodos <risa> cuando, cuando los pasas a alta velocidad. Y le dije, amigo. Eso está ahí justamente ah, para ah, anunciarle ah, que debe bajar. Claro. Claro. Increíble. Entonces, en el tenemos otros. Ahí están puestos. Ahí ha habido muchos accidentes. Ah, nos, ah, nos dice sí. Tati, buenos días. Ah, ah en relación sí, sí. a la ah, que, también. Que, que hay, que hay un negocio aquí, venden bebida. En el que... Bravo. Ah, mira, un dato interesante. Él se refiere a un establecimiento de estos autoservicios. Sí, autoservicio. Ah, pero tenemos otro, otro Pro. dos WhatsApp. Pro. Para en ese sentido que nos digan eh, lo que, su opinión. Buen día. Como si fuera un poco del tema, mi pregunta es ¿por qué cuando uno va a renovar la licencia siempre aparecen multas que nunca se le han puesto a uno? Ah, pues un algoritmo. Sí. algoritmo. Sí, sí, sí. Marisol Castillo dice buenos días, sabemos que de noche es que la gente toma más alcohol el Intran trabajará 24 segundos. Sí, sí, sí, ya, ya, se ya se respondió eso. Falta uno. Sí, y Daily, Daily, perdón, Daily. Claro, la ley establece que la DGC es quien tiene que aplicar este tipo de pruebas. Sí, así. Es. No el Intran. Bien, okay. no okay. Mira, el tenemos con, otro. El WhatsApp. ese WhatsApp. para Por favor. Que le quite la goma delantera a todo el que calibre que el motor es <risa> ah, el capital, Eso lo hacía Reyes Mora, el general Reyes sí, Mora lo claro, hacía aquí no, en Macorí no. cuando estaba de eh, Una preguntita al ah, mayor. mayor. Al mayor Uribe Pérez. Para que las energías puedan llegar. En relación en general, a los autoservicios, no a estos autos... Los Los trucks. Donde se expende bebidas alcohólicas. Eh, no se ha visualizado tomar en principio o censurar, si se quiere, a estos establecimientos si usted va en su carro y compra alcohol y la cervecita para tomar Ya el INTRAN tomó medidas respecto a eso con los, eh, este tipo de negocios en Santo Domingo. ¿Qué medidas? Ah, que no ha llegado para acá. Están cerrados. Cambiaron su modalidad. Cambiaron su modalidad de venta. Ya no venden a vehículos. Un pechiceco así tienen como, como, como un un esa. No, ni media. No, ni, ni media, porque. Un pechicco así como O sea, como ni lo, media. Yo puedo... Si es para conseguir. Todo depende de cuál de de organismo. Te no el ni organismo. media. Pero porque yo sé que la... yo aguanto como cinco, pero este tipo no. así Bueno Bueno, si sí, sí, usted claro, saca claro, su cuenta bueno, que usted aguanta cinco, puede aguanta tres. Yo no lo veo yo no tengo preocupación por eso. Estamos haciendo la comparación. Amado, ¿cómo hacer tú y yo? Pues. Amado. bueno pero ¿pueden, ¿pueden, Amado? puede puede tener el aguante ya, ya, ya. que sea no importa lo importante es que si va a tomar alcohol Ajá. no maneje bueno, para, para la de atrás Gracias. Muy agradecido de sí, estos gracias. dos jóvenes gracias, profesionales gracias. dominicanos Que trabajan bien. para que haya cada día más seguridad en las calles Eso está bien bueno, Invitar sí, a que bien. vuelvan a Mado Claro que, que sí comiencen sí. a, ¿verdad? En diciembre eh, He estado con nosotros la ingeniera Kendra Montilla Y el mayor Ricardo Uribe Uno del Intran, que es ella y él es de DGC Ambas en instituciones en que trabajan en conjunto de los tubitos, Para mostrarnos lo que el es el alcoholímetro Enfócame los tubitos que se tiene mucho para Déjame hablar Y el Jan Te fue Francis, quédate tú Qué cosa, ¿eh? aquí no se sale de una. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido de este programa. Buenos días. Lo mejor de la mañana. Es, que regresen pronto, muchachos. Sí, sí, por favor. Octubre, en En Ay, diciembre.